Acabo de terminar de escuchar el, la biografía de Leonardo da Vinci por Walter Isaacson y, pues bueno, además de que es un libro muy recomendable, pues quería comentar sobre distintos aspectos que me parecieron interesantes. Uno de ellos es que, pues, eh, digamos, a pesar de que hay muchos documentos, eh, pues, eh, en muchos casos son contradictorios, entonces Isaacson hace un muy buen trabajo pues dejándonos eh, un poco el espacio para la imaginación que, eh, digamos, no está perfectamente definido cómo fue la vida de Da Vinci, aunque tenemos muchos indicios y, pues, cada quien puede hacer su, su propia interpretación. Y es curioso porque muchas de sus obras, por ejemplo, La Mona Lisa o muchos otros retratos, también dejaban mucho espacio hacia la iluminación. Digamos, la, la sonrisa de la Mona Lisa no está perfectamente definida, sino que cada vez que la observamos, eh, pues nos da otra impresión si nos enfocamos más en el rostro, si nos enfocamos más en el paisaje. Entonces eh, es interesante que, que su propia vida sigue esta, esta eh, temática. Y, y también pues sabemos que Leonardo fue todo, todo un personaje, eh, hizo de todo. Pues, no solo fue artista, fue ingeniero, fue científico, eh, matemático, interesaba la anatomía, eh, la ingeniería el arte de la guerra, la hidráulica en fin, la filosofía y, y pues en sus cuadernos dejó eh, pues muchas ideas eh, nunca terminó un tratado aunque tenía muchos planes de hacer tratados y, y pues de hecho hay quienes lo critican porque pues terminó muy pocas de sus obras de hecho eh, yo creo que él, él no consideraba que la Mona Lisa y las otras obras que tenía con él cuando falleció estuviesen terminadas eh, y, pero por otro lado podríamos decir que pues era un aspecto de su perfeccionismo, eh, pero también de que pues la vida es un proceso constante, digamos, no es que, eh, digamos, con, con algo tan complejo es muy difícil decir aquí empiezo, y aquí termino y acabé, sino que creo que su fascinación por la dinámica, por el movimiento, por las emociones, por la dinámica de fluidos, eh, era tal que tenía una percepción sobre el cambio en sí, sobre los procesos, más que sobre los estados eh, y, y pues es notable porque pues eso fue siglos antes de que tuviéramos los conceptos matemáticos eh, pues digamos con Newton con Leibniz de, de cálculo diferencial integral que pues son herramientas matemáticas que nos permiten describir el cambio y, y, y digamos el cambio es un proceso que, que todavía nos cuesta trabajo asimilar con, pues con nuestros límites cognitivos y, y pues también como que podemos preguntarnos si sería bueno que nuestra civilización tuviera más leonardos o no. Y creo que nuestro sistema educativo más bien inhibe a los leonardos. Yo creo que si eh, él estuviera en, en una escuela en nuestros tiempos, pues le, lo estarían medicando con ritalino o algo así, porque tenía demasiados intereses, era demasiado disperso y pues lo que se espera de nuestros jóvenes es que pues, sean expertos en, un, en una cosa y que tengan cier, cierto éxito, por llamarlo así, eh, con medidas que pues, son muy acotadas, eh, muy eh, inmediatas. Eh, y creo que eso pues, es en detrimento no solo de nuestra creatividad, sino pues, también de, pues, de la satisfacción de la vida, porque al tener esta idea de que pues hay que estar como que cumpliendo ciertas metas, ah, pues, entrar a la carrera o salir de la carrera, hacer una maestría, conseguir un trabajo, eh, comprar un coche, comprar una casa y demás, eh, nos perdemos de mucha de la riqueza que, que no nos cuesta nada. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ponernos a, a atención en, en la belleza pues, de las plantas, de las nubes, de de otros seres vivos, eh, la fascinación que tenía Leonardo sobre el vuelo de los insectos, de las aves. Eh, pues creo que mucho de eso se ha perdido en, en, en nuestros tiempos. Bueno, la verdad nunca, no sé si lo tuvimos, porque tampoco podemos decir que en los tiempos de Leonardo esto fuese la norma, más bien él, él era una excepción. Pero creo que en retrospectiva podríamos esforzarnos porque pues Aunque no sea la mayoría de las personas que, que puedan tener esas libertades, que pues, sea un mayor porcentaje de la población que, que pueda tener una visión del mundo pues, mucho más amplia, que pues, no esté enfocada en, en lo inmediato, en el materialismo. Y, y digamos, esto no quiere decir que, que Leonardo no sufriera, digamos, también tampoco era una alma atormentada, pero, digamos, se enojaba, se peleaba. Eh, discutía con su familia, con, eh, con sus jefes y demás, eh, digamos no, no, no estaba conforme con la situación, no, no podríamos decir que, que siempre estaba feliz, eh, pero la manera en la que causó sus emociones y su situación, pues digamos, fue bastante productiva podríamos decirlo, ¿no? todo, todo lo que nos dejó es, es impresionante, no sólo por la eh, riqueza artística, por ejemplo, ¿no? que podemos decir, ah, pues sí, es eh, las grandes obras de arte que nos dejó. Yo creo que es más valioso el ejemplo que nos deja como persona, que pues, se pueden lograr todas esas cosas con perseverancia, con interés, con curiosidad, con imaginación, con trabajo duro, porque pues, obviamente trabajaba eh, sin descanso, y... Y creo que eso es todavía más valioso porque es algo que todos lo podemos tener. Digamos, eh, son muy pocas las personas que pueden decir, ah, pues sí, yo tengo una hoja de un cuaderno de Leonardo, ¿no? son carísimas. La mayoría de, de sus obras, pues obviamente están en museos. Eh, pero algo que todos podemos tener, pues es inspiración sobre su ejemplo. Y, y creo que eh, si conocemos un poco más sobre su vida, sobre su obra, pues. Eh, pues podemos tomar algo de, de eso, de esa inspiración, de esa curiosidad, aplicarlo en nuestra vida cotidiana y creo que nos va a beneficiar y también a quienes nos rodean.